Acompañamiento psicoeducativo. Un equipo multidisciplinario estará encargado de brindar acompañamiento psicoeducativo trabajando de manera individual y grupal en el fortalecimiento y o desarrollo de tus habilidades y competencias por medio de estrategias de estudio, planificación del tiempo, gestión y regulación emocional, ansiedad y estrés académico, relaciones entre pares, orientación vocacional profesional, entre otras. <smart> I'm <noise> you.